Estamos muy contentos porque estamos finalizando la Semana de Inducción para las y los estudiantes de la Universidad de Playa Ancha. Hemos podido realizar con éxito distintos talleres, que son talleres TREN, donde pudimos dar a conocer distintas problemáticas eh, que pueden enfrentarse los estudiantes de la Universidad de Playa Ancha y cómo poder resolverlo, con, considerando y dando a conocer estos dispositivos de apoyo con los que pueden contar los estudiantes. También pudimos realizar paseos patrimoniales, dando eh, mostrando el entorno de Playanza y también desde la sede de independencia. Por otro lado pudimos eh, ejecutar los diagnósticos institucionales, por un lado el diagnóstico pedagógico para las carreras de pedagogía y el, el diagnóstico institucional que es para todos los estudiantes de la universidad. Queremos dejar invitados a todas las y los estudiantes que se acerquen a la, a la unidad de acompañamiento estudiantil sobre todo si presentan alguna necesidad de apoyo eh, académico o están sintiéndose un poquito ansiosos, estresados, por toda esta transición que implica el cambio del cuarto medio a la educación superior. Sabemos que ellos han tenido que vivir dos años de pandemia, eh, cuentan con habilidades de adaptación, de eso estamos muy seguros, pero de todas maneras este es un, un tránsito y va a requerir que lo vayamos tomando con calma y nosotros somos un equipo preparado que contamos con las herramientas para eh, poder ofrecerlas a los estudiantes. Entonces los dejamos invitados, eh, que disfruten de su año académico y bienvenidos a la Universidad de Playanta.